importante porque ya para 2019 se va trabajando el puerto de hilo y se va proyectando este puerto como se había manifestado anteriormente como un puerto de carga en tránsito boliviana tanto de importación como de exportación. La SPB concretó movimiento de carga en tránsito a Bolivia a través del arribo al puerto de Hilo, Perú, de la nave Holy Arrow con 8.202 toneladas de carga en general en beneficio de nuestro país. Estamos atendiendo carga boliviana en tránsito por el puerto de Hilo. Eh, acaba de atracar esta nave, que es la nave Holy Arrow, eh, que tiene mercancía en tránsito para Bolivia con más de 8.000 toneladas y a partir de hoy día se está haciendo todo la, toda la parte operativa es, eh, se ha recepcionado carga general eh, acá se puede ver por ejemplo bobinas de acero, material de construcción de diferentes empresas Esta mercancía permite afianzar el tránsito de la S.P.B en el primer mes de esta gestión, completando con el arribo el día de mañana la nave hacia Astar, con 3.000 toneladas de carga en general y materia de construcción arribará también al puerto de Hilo. Mañana también estaría atracando otro barco que es el barco así ya estar es una es un buque que trae cerca de 3000 toneladas de mercancía boliviana y eh, esto para nosotros es muy importante toda vez que eh, se tiene una agenda pendiente eh, con las autoridades del perú para evaluar las condiciones de recepción y despacho de carga por el puerto de hilo <coughs> se tienen proyecciones importantes eh, se han hablado incluso de utilizar puerto de hilo no solamente para carga general, sino también para eh, más adelante exportaciones de hidrocarburos. Importante mencionar que Bolivia proyecta movilizar en esta gestión por el puerto de hilo Perú al menos 60 mil toneladas de carga. Recordemos que en diciembre de la pasada gestión, empresarios y autoridades de ambos países definieron compromisos y planes de trabajo para que esta gestión se pueda